una locura hecha locura lo que mierda vamos a hacer caca. vamos a reaccionar a cua cuasalas en un solo video. Cuatro. Cuatro. Cuatro Cuatro hoy hoy hoy vamos a reaccionar a ah, a ah, a ah. sé por qué estoy aplaudiendo mucho parezco que te sale como Pio de sigue siguiente y y y bueno la total no todos en final se espero tenerlo a la mano una de que me la recomiendo en fin. la reacción en cuestión es, C es... Top, top, top, top, top. Eh, itph y pertenece según esto a Franco Espinola Franco Espinola en fin eh, en fin creo que no tengo nada más que decir así que comencemos Vamos. hola chicas Hoy estoy muy enojado ¿Eh, Iniciaremos esta locura con Sas. Vamos Wiggly party. Wiggly party. Wiggly party. Wiggly. Wiggly. Wiggly. A ver calificación mierda. ¿Qué es esto? Dos videos recién seguidos en un. De, de, de. Tú te CALLAS En fin. Vamos. A... ¿Tú te CALLAS Vamos a ver cómo es el rango de el es En fin, vamos a ver. A ver el cine. Itph el re re regreso de que les haya gustado. Como como ya repetí ya repetí que, que, que, que creo que en el video anterior. No no, no, no, no, no, no. Para recomendar, colocar Hashtag, Hashtag, Hashtag O sea el símbolo de gato Firion, Hashtag Espero que le haya gustado la idea este pup. Así que nada voy a estar dejando en la puerta de tu casa ¿sí? Un beso para ellos y nos vemos hasta el 20 mil Zaz No te callas